Bueno, señores, gracias. Nosotros vamos inmediatamente a conectar con el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Consejo Médico Dominicano Vía Telefónica, con quien vamos a conversar acerca de bueno, de cosas que están ocurriendo alrededor de esa entidad. Adelante. Buenos días, doctor. No bueno. está disponible para se, se cayó la llamada con el doctor bueno. Waldo Ariel Suero. Vamos a ver en qué momento. Podemos conectar de nuevo con él vía telefónica no? para conversar sobre di diversos temas. <risa> Qué chulería, sí. ¿eh? Y yo en el aire. Vamos adelante, doctor. La... El número que está marcado no está disponible para que Así, Así es. Así es. <risa> bueno, bueno, bueno. Sí, vamos a ver si lo pone ahí en la pizarra, Israel. Sí, un... mucho mejor. Sí, mucho mejor. Imagínate, ni que fuera yo Superman. Eh, exactamente. Es que él no va a entender. Bueno, el doctor, ya está. ¿Está ahí Eduardo Ariel? Bueno, vamos a ver si hacemos contacto. Miren, miren, hay un dato importante a propósito de salud pública. ¿Hay una llamada? Buenos días. Sí, hay una llamada. Adelante, doctor. Caramba. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Ustedes son amigos míos, todos. Ustedes son amigos míos, todos. Hace un excelente programa. Gracias, doctor. Pero yo voy hacia los criterios anteriores. Sobre la situación del campo y los campesinos, y su terreno y su cultivo. Ustedes no saben que hace poco tiempo no hay campo, hay tierra, pero no hay campo. No hay campo. Se, cayó. Se cayó. Bueno, bueno gracias, vuelvo, vuelva a llamar más tarde, doctor. Ahora tenemos al doctor Waldo Ariel Suero, eh, presidente del Colegio Médico Dominicano, eh, vía eh, telefónica. Adelante, buenos días. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, Waldo. Se oye muy mal. ¿Le estamos escuchando, Waldo? Sí, vamos a ver qué hace. No se escucha bien. Ok, le estamos dando los buenos días. ¿Me escucha ahí? Más o menos. Buenos días. ¿Cómo no? Cuéntenos, ¿qué está qué está ocurriendo en, en, en cuanto al, al, al tema de las ARS, que eh, sabemos que el CMD convocó, o va a convocar una reunión con los actores de ese sector para ver cómo resuelve el problema de las críticas que hacen los médicos al, a, la, a los contratos, a la relación entre ellos con las eh, entidades. ¿Quién, quién va a convocar, quién va a convocar ese sector, quién. Bueno, tengo entendido que es usted, el Colegio Médico Dominicano. No, no sé lo que se ha dicho. No, no estamos convocando. Nosotros ah, okay. lo único que estamos haciendo es convocando una asamblea entre los médicos. Ah, ok. Para Luis. Es una asamblea entre los médicos. Eso Bien, es lo que hemos convocado pues, para el sábado próximo. Explíquenos, doctor, cuál es el objeto que, que busca el CMD con esa convocatoria. Bueno, el problema es que los honorarios y tarifas de los médicos que trabajan con la ARS eh, están desde hace, desde el 2007 que comenzó el régimen contributivo de seguridad social, se mantienen inalterable y nosotros estamos planteando que se modifique. Se sigue pagando desde hace 14 años lo mismo que se pagaba por una cesárea, por un parto, etcétera. Entonces, este y por ejemplo, por un día de internamiento a un médico, por lo que le pagan son 680 pesos por ver un paciente y pasarle visita dos y tres veces al día, igualmente con los procedimientos anestésicos. Eh, nosotros elaboramos una propuesta, eh, tenemos muchos años luchando por esto, 14 años, sin resultado positivo y eso es lo que estamos convocando a los médicos para iniciar un proceso de lucha para enfrentar las ARS y las y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Doctor, entiende usted que el momento es prudente ahora para eh, exigirle verdad o incluso amenazar con paralización de servicios? Bueno, eh, yo creo que hay que ser la prudencia debe ser bilateral y precisamente como estamos en una pandemia y que como supuestamente los médicos son unos héroes para algunos. Eh, es, eh, la prudencia debe de mejorar esos honorarios y tarifas de los médicos que desde hace 14 años siguen siendo de manera inalterable ¿Cuál es la propuesta que usted tiene, que usted dice que ha estado manejando desde hace tiempo y que no ha sido posible aplicarla, pero ¿cuál es la propuesta en términos digamos generales? Nosotros sometimos a través de la RIN que hizo el, el, impact, el estudio sobre el impacto económico Ajá. al Consejo Nacional de Seguridad Social una propuesta mejorando más de, 1, 400, más de más de 1,400 procedimientos eh, y mejorando también los días de internamiento y los procedimientos anestésicos. Esa okay. es este la propuesta. Bien. bien, Doctor, eh, con relación, cambiando un poquito de tema, al, al COVID-19 aquí en la República Dominicana, su valoración del proceso de vacunación. Ya creo que ha comenzado con buen ritmo, hay que seguir apoyando este proceso de vacunación. Eh, muchas personas se van a vacunar más de lo que ustedes pensaban. Eh, yo creo que las cosas han comenzado con buen ritmo, pero el gobierno no puede bajar la marcha ni, ni los dominicanos frente a la expansión del virus. No se puede bajar la marcha, no todo está resuelto. Esta batalla no se ha ganado frente al COVID. Hay que mantener la misma eh, determinación, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el, el aseo de las manos, etcétera Todo eso hay que mantener. Doctor, eh, con relación a la cantidad de fallecidos en la República Dominicana por COVID, eh, vimos y quedó demostrado que el gobierno no estaba publicando la cantidad real, incluso hace más de dos meses que aquí el director provincial de salud, Luis Rosario Socias, denunció que se pa pasaban ya la cifra de 200 muertos en la provincia de Duarte solamente y... Fue en el día de antes de ayer cuando el Ministerio de Salud Pública llega a esa cifra. Es decir, que no concuerdan los datos de las provincias con los que está publicando el Ministerio a nivel nacional. Es bueno que el, que el doctor Luis Rosario nos envíe esas estadísticas. Esa Él tiene nuestro teléfono. Y si es ciertamente así, eh, que no dudamos de nada, pues nosotros asumimos esa denuncia. Doctor, ¿pero no es responsabilidad del colegio de investigar eso? Lo que pasa es, Sí, es lo mismo que te estoy diciendo, ah, que no tengo ese detalle. Si lo tuviera, nosotros hiciéramos la denuncia. El colegio médico no hace denuncia de manera alegre. Cuando nosotros hacemos una denuncia porque tenemos el soporte, la prueba en la mano. Y esa prueba yo no la tengo. Por lo tanto, le estoy pidiendo que me la envíen. Bien, bien. Do doctor, en el, en el periódico El Listín Diario de esta mañana sale una información en la que da cuenta que el, usted, como presidente del Colegio Médico Dominicano, sugiere eh, agilizar, digamos, el proceso de vacunación, acelerarlo, producto de la existencia en el país de dos cepas eh, del coronavirus mucho más eh, agresivas, ¿no? ¿Cuál es la, cuál ha sido su planteamiento con relación a este tema? Eso mismo, nosotros entendemos que, fíjate, lo que pasa es que aquí hay personas que se están desesperando, por ejemplo, quieren abrir la respuesta. Eso es un error. Es un error. Ayer la positividad aumentó a 19 puntos tanto. Se están haciendo muy pocas pruebas. Nosotros planteamos que hay que aumentar el número de pruebas, eh, mantener la misma medida sobre eh, que les hemos explicado ahorita, y, y continuar con el mismo ritmo para evitar, que es lo que nosotros tememos, un rebrote importante de la pandemia, un nuevo pico de la pandemia. Doctor, entonces ustedes como colegio médico no están de acuerdo con la apertura de las escuelas. No, claro que no. Lo hemos dicho muchas veces y lo ratificamos. Todavía no hay condiciones para Además, ¿cuál es el afán? Las escuelas se cierran dentro de, una, dentro de un mes. Exacto. Yo no veo cuál es el afán Si ya no hemos pasado todo un año escolar eh, de manera virtual, vamos a terminarlo así. Exacto. ¿Para qué? Por, por problemas de las, los, los colegios. Los colegios están presionando. Ajá. Por problemas económicos. Así no se puede. La vida está por encima de los problemas económicos. Recuerden que, que detrás de cada... De cada niño hay un padre y una madre, y hay unos abuelos. Y eso hay que preservarlo. Así es. Doctor, el día 8 de este mes, hace dos días, ¿verdad? Eh, vimos en la que la prensa reseñaba una declaración suya donde usted decía que no había aquí la cepa ni de Brasil ni de ningún otro lado. Bueno, en, que no había hasta ese momento. Pero llegó sí, pero a, también llegó Pero a, también a, dije en la misma declaración. Sí, que, que podía llegar. Que podía llegar. Pero Entonces, ¿cuándo eh, ¿cu llegó cuando la hablamos, cepa? Hablamos con Ya llegó, perfecto, ya llegó. Llegó a, a, que a, que a cuando, ¿Ayer llegó o antes de ayer? No, ¿No tienen el dato, más o menos? Que, que no se escucha bien, te oigo entrecortar. Eh, ¿Se tiene el dato de, de cuándo pudo haber entrado la cepa aquí a la República Dominicana? Ay, Dios mío. Vuelvo y repite la pregunta. Que se, ¿Tenemos el dato de cuándo pudo haber entrado esa cepa brasileña eh, no, no, no. y la británica? No, no, yo no tengo ese dato, no puedo hablar de ese dato porque no lo tengo. Ah, yo lo bien. que Te, aunque, te contesto ah, la respuesta que me sé. La que no me sé, te digo sencillamente no me la sé. Ahora, okay. hay un, doctor, hay un investigador de la Universidad de Unive que dijo. Sí, eso le... Que dijo que desde noviembre estaba en el país, según. Debió de haberlo publicado. Claro que sí, eso es verdad. Debió de haberlo publicado porque cayó desde noviembre. Eso es grave. Y si eso claro, es así. Claro que sí. sí. Pero. Doctor, pero el, el Colegio Médico Dominicano no va, eh, no hace sus investigaciones de manera particular tomando nosotros en cuenta... Nosotros no de... somos laboratorios, ni tenemos eh, bancos científicos, bueno, ni doctor, nada Pero, de pero ustedes, tienen, ustedes tienen el control de sus médicos porque posiblemente bueno, nosotros el gobierno... Nos limitamos los médicos tampoco nosotros nos limitamos, para eso hay que mandar la prueba al CDC de Atlanta que allá se pueden determinar el virus de cepa yo no puedo hablar eh, nada, ni menos un asunto eh, científico académico, sin okay. claro. pruebas en la mano. Claro. Bueno, pues, bueno, pues muchas gracias. Gracias, por gracias a usted, doctor. Gracias. Muchas gracias por eh, las respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Vámonos a los WhatsApp, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, eh, Yerjan. O sea, eso está ahí. Adelante, Miren adelante. al equipo, por favor, búsquenme, eh, yo lo voy a buscar en la pausa, para que ustedes vean las declaraciones de Eduardo Ariel Suero, hace dos días, yo lo anoto todo, el día 8 dijo, aquí no hay cepa de ningún lado, y ayer saltó con, con eso, yo pero se lo pregunté, porque me parece una, una, una, una, una inconsistencia, una falta de coherencia de parte del colegio Me dijo que te diga hoy, no está la cepa y que mañana te diga ya está la cepa. ¿Cuándo entró la cepa? ¿Cómo usted lo sabe? Antes de ayer. Por eh, eso le pregunté ¿cuándo fue que entró? ¿Ayer o antes de ayer? Porque antes de ayer usted dijo que no estaba aquí. Y si lo dijo, se supone que lo dijo basado en algún elemento científico, justamente lo que él decía yo no hablo de lo que no sé, sentí, aparentemente sí hablo de lo que molesto no en la, en sé no, respuestas. lo que pasa es que él tiene que saber que aquí no va a llamar a él ¿Verdad? a que se la dejemos pasar toda, ¿verdad? porque a Eduardo Ariel suero? lo sentí molesto lo no, sentí no. Molesto. La verdad, me lo, en la pausa lo voy a Como buscar cierto nivel de en la pausa lo voy a buscar, voy a ir al máster ahora y se lo voy a presentar a la gente ¿cuándo fue que Ariel dijo que aquí no había entrado ninguna cepa? ¿y cuándo después dijo que sí, que ya estaba la cepa? bueno, venga acá Renberto Puello, saluda a Renberto Puello allá en, en New Jersey, dice, buenos días, ese doctor Waldo Ariel no es más que un negociante de la salud, él ha hecho más daño que el COVID, eh, se dice, pero la práctica hace lo contrario, es mi opinión, vamos a ver, vamos a terminar WhatsApp muchachos, Yanira Ainoa dice, a Waldo que deje de hacerse la víctima, que ellos, eh, que la ARS no les paga, que se ah, lo están cargando a los pacientes. Vamos, dice. A, vamos a una llamada telefónica. Eh, dice Maciel Sánchez, ese médico está predispuesto, dice Maciel. Vamos a se la llamada, una llamada telefónica. Adelante, buenos llamada. días. Se fue, se fue la va. llamada. aunque okay, que vamos? Vamos a la, a la pausa. Voy a dar el más para enseñar a la gente, el público. Bien, adelante. A que vamos a que pausa, este Nos vemos en breve, no se vayan.